Buenas noches, bienvenidos a todos ustedes que están con nosotros. Estamos a punto de llevar a cabo un foro en el que vamos a hablar acerca de una nueva enmienda de zonificación que va a afectar a personas sin hogar aquí en Salt Lake City, no solamente a las personas sin hogar, sino a todos los que vivimos y trabajamos en Salt Lake City. Esta noche estamos con Mayara Lima, ella trabaja con la alcaldía o el ayuntamiento de la ciudad de Salt Lake City en el Departamento de Servicios de Edificios y de Desarrollo Económico. Eh, Mayara Lima, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias por eh, compartir este tiempo con nosotros para poder entender en, en español exactamente qué significa esta enmienda, por qué se lleva a cabo y qué impacto va a tener en los que vivimos en Salt Lake City. Eh, Mayara tiene una presentación eh, lista para nosotros, entonces voy a dejar que usted pueda eh, hablarnos un poco acerca de usted y pueda empezar su presentación. Está bien, voy a empezar ahora con el, la presentación. Ah. Hola, buenas noches. Uh, mi nombre es Mayara Lima y yo soy urbanista en la ciudad de Salt Lake City y desde hace seis años uh, actualmente trabajo en la División de, de Servicios de Construcción con el proceso de aprobación de permisos, uh, pero no hace mucho así aparte de la División de Planificación de Salt Lake City. Um, aunque, aunque yo no sea personalmente parte de este proyecto uh, que vamos a discutir, Uh, me fue encargado por la división de planificación presentarles en español esta propuesta ya presentada en inglés en el diciembre del año pasado uh, mi función hoy es de pasar la información y traducir lo que sea necesario pero antes de empezar la presentación um, me gustaría explicar un poco cuál es el rol de la división de planificación en este proyecto Um, es de la responsabilidad de la división de planificación administrar los planes maestros de desarrollo de la ciudad y actualizar el código de zonificación. Ambos son decisiones legislativas tomadas por el Consejo Municipal, pero uh, cabe a la división de planificación implementar los planes, uh, incluso garantizando que el código de zonificación sea compatible con la visión del futuro de la ciudad y... Y, con las reg y que las reglas sean alcanzables y, y ejecutables. Um, la propuesta de que vamos a hablar hoy es de los cambios a las regulaciones locales, o sea, del código de zonificación que permiten centros de recursos y refugios para personas sin hogar en Salt Lake City. Oh, perdón. <laughs> um... Me perdí acá. Esta propuesta fue una solicitud de la alcaldesa y que empezó como respuesta a la posible creación de un nuevo refugio en el vecindario de Ballpark. La propuesta hoy tiene tres partes. En un primer momento, la propuesta es de prohibir nuevos centros de recursos y nuevos refugios para personas sin hogar. Esa parte es la más urgente, pero también es temporaria. Uh, no hay intención de prohibir estos usos de manera permanente. En segundo lugar, uh, uh, debemos establecer nuevas regulaciones para las instalaciones permanentes uh, existentes y futuras. Y en tercer lugar, uh, vamos a definir la diferencia entre refugios temporales y refugios permanentes. El objetivo de estos cambios es de mejorar la manera de que se regulan y establecen los centros de recursos y, y los refugios para personas sin hogar en Salt Lake City. Um, yo voy a presentar cada parte de la propuesta en separado y al final de la presentación uh, tendremos tiempo para, para preguntas. Perfecto. Entonces, la primera parte de, de la propuesta es la prohibición de nuevos centros de recursos y, y refugios permanentes. Um, ¿Y por qué prohibir nuevas instalaciones? ¿No? Uh, la ciudad no puede negar permiso para la construcción de un, un uso que sea permitido por, por una regulación vigente. Eliminar eh, estos usos por ahora nos da tiempo para discutir mejor estos usos y sus impactos sin la amenaza de nuevas instalaciones. Con más tiempo podemos considerar mejor los impactos de esas instalaciones a los vecinos, a los recursos y servicios de la ciudad, um, actualizar las regulaciones y considerar el proceso de aprobación de estos usos. Um, eso significa que sin, sin este riesgo de que sea propuesta una nueva instalación, tendremos tiempo para conversaciones directas con todas las partes interesadas, incluyendo los operadores de, de centros y refugios, las personas sin hogares y la comunidad en general para que juntos podamos evalu evaluar los problemas y soluciones. Eh, eh, eh, en este momento, los centros de recursos y, y, y los refugios para personas sin hogar solo son permitidos en tres zonas de la ciudad. Las zonas comerciales CG uh, y las zonas de centro de 2 y de 3 esto significa que estos cambios propuestos solo afectarán a estas tres zonas, las cuales están ubicadas principalmente en los distritos 2, 4 y 5 de la ciudad. Este mapa en la pantalla es de todo el área de la ciudad y, y el rojo muestra dónde son permitidas esas instalaciones hoy. La mayoría de las propiedades de zona CG uh, están a lo largo de, de las calles 300 West y uh, 5600 West, y de las carreteras I-15 y I-201, um, la zona de 2, que es una zona de centro, se encuentra en las cuadras desde la 400 Sur y 300 West hasta um, la dos, uh, 900 Sur y 200 East. Y, y la zona de 3, también de centro, uh, está principalmente ubicada en la parte más oeste de, de la ciudad, desde la 500 west y, y 200 sur, hasta la 200 west y, y 400 sur. El resto de la ciudad tiene otras zonas, las cuales actualmente no se permiten centros de recursos de y, y entonces esa parte de la propuesta afectará solo las zonas que sean CG, de 2 y D3. La prohibición de nuevas instalaciones tampoco afectará a las, uh, las instalaciones existentes hoy en la ciudad. Estas pueden seguir operando de manera normal y, y la propuesta también no afectará los refugios temporales ya aprobados. Um, y, y, ¿Y por qué nos movemos tan rápido con esta primera parte? No? Ya se sabe que la administración de la ciudad ha invocado en octubre una regulación temporal para detener nuevos centros de recursos y nuevos refugios para personas sin hogar. De acuerdo con la legislación estatal, las ciudades pueden pausar la solicitud de una nueva instalación uh, mientras estudia nuevas reglas. Eso no es lo mismo que negárselos, uh, sino que es una interrupción temporal. La legislación estatal. Dice que las ciudades no puede extender regulaciones temporales del uso del suelo por más de 180 días. Entonces, esta interrupción dejará de existir con el cierre uh, del lapso de 180 días si no son hechos cambios permanentes en, en las reglas de zonificación. Si no podemos lograr la parte 1 de esta propuesta, es decir, um, perdón, si podemos lograr la parte 1 de la propuesta que es adoptar nuevas regulaciones dentro uh, de los centos, 180 días, uh, uh, tendremos un respiro para discutir y resolver las otras dos partes que están relacionadas a problemas e impactos que deben ser abordados en el Código de Zonificación. Pero si no logramos la primera parte, después de los, uh, después de los 180 días volveríamos a las, a las regulaciones vigentes y cualquiera podría proponer una nueva instalación. En este caso, la ciudad tendría que aceptar y procesar la solicitud uh, porque, como ya he dicho, la ciudad no puede negar permiso para uh, la construcción de un uso permitido por su código local. Aunque los centros de refugios y de recursos para personas sin hogar sean usos condicionales hoy y por eso requieren audiencia pública, la aprobación de estos usos se limitaría a las regulaciones actuales de la ordenanza. En el estado de Utah, uh, estos usos condicionales deben ser aprobados si se puede reducir sus impactos. Esto significa que la ciudad solo puede negar instalaciones donde ningún, ninguna medida razonable reduciría su impacto, por lo que es muchas veces difícil detenerlas. Um, aquí tenemos las fechas para completar la parte 1 de esta propuesta. El proceso ya ha empezado, incluso la participación pública. La participación pública debe ser de al menos 45 días y durante ese periodo enviamos notificaciones a las organizaciones afectadas. En este caso, fueron notificados todos los consejos comunitarios y otras organizaciones registradas en la ciudad. La audiencia pública, uh, la primera audiencia pública con la comisión de planificación está programada para la, uh, el 12 de enero, o sea, el próximo miércoles, donde la comisión discutirá la propuesta y hará una recomendación al Consejo Municipal. Si la Comisión hace la recomendación en este día, uh, el Consejo tendrá alrededor de dos meses para tomar una decisión. Uh, en, en abril uh, se cierra el lapso de 180 días, entonces es, es por eso los, los dos meses. Um, como puedes ver, el plazo es bastante ajustado en que sería casi imposible adoptar nuevas regulaciones Uh, por eso apuramo, apurámonos un poco en esta primera parte para poder dedicar uh, más esfuerzos en las otras dos partes, um, las cuales voy a presentar ahora. Entonces, la parte dos es uh, uh, de actualizar las regulaciones, mejorar las regulaciones existentes. Y esta es uh, probablemente la parte más difícil, porque requiere más, más tiempo para discutir y hacer las cosas bien. La clave aquí es determinar cuál es la responsabilidad, o sea la parte justa para la ciudad, en la prestación de servicio para servicios para personas sin hogar en comparación uh, con la responsabilidad de la región. La mayoría de las personas que siguen este tema de personas sin hogar en Salt Lake City saben que hay una preocupación muy grande acerca de la carga que la ciudad um, de la ciudad e, y, y cuánto, cuánto de esto debería ser de responsabilidad de otras entidades. Además, esa parte sirve, esa parte del proyecto sirve para modificar las reglas, porque ya sabemos que estas pueden ser mejoradas para de hecho abordar los impactos de estas instalaciones. Reconocemos que las instalaciones actuales no, no lo hacen bien y por eso es importante analizar el problema, escuchar a la gente sobre cuáles impactos no, no están regulados hoy y estudiar uh, si estos impactos pueden ser abordados por reglas de zonificación o si hay otras mejores er herramientas para esto. Los impactos que pueden ser abordados por uh, la zonificación uh, debemos averiguar cómo hacerlos uh, para no solo mejorar la situación en general, sino también que uh, uh, debemos apoyar a la, las personas que se encuentran sin hogar y, y a los operadores de esos servicios. Debemos también considerar el impacto a los servicios de la ciudad, uh, por ejemplo, Uh, sabemos que el departamento de policía, de bomberos y de emergencia uh, responde a ese tipo de usos con frecuencia y eso afecta a los presupuestos de la ciudad y, y entonces debe ser considerado como un factor importante. A veces también uh, estas instalaciones requieren una infraestructura diferente y, y esto en realidad es un impacto al presupuesto de la ciudad, ciudad también. Um, también queremos entender mejor los datos y lo que está pasando con, con estos residentes de nuestra ciudad que se encuentran sin hogar. Uh, por ejemplo, a qué tiempo están en esta situación, cuánto tiempo permanecen estas instalaciones, de dónde vienen. Uh, y, y, y, y sabemos que es importante expandir nos, nuestra búsqueda de información y trabajar con los proveedores de servicios para obtener datos y hacerlo parte de, de nuestra solución. Sabemos que eso ayudará a responder al problema de manera más dirigida. Y Finalmente, queremos mejorar las herramientas para ejecutar las reglas y garantizar que los usos sigan los términos acordados de manera productiva. Reconocemos que garantizar el cumplimiento de, de reglas de zonificación es desafiante y lento en este momento uh, para muchos de los impactos que ocurren hoy. Um, entonces queremos averiguar si hay otras maneras de, de hacerlo mejor. Como ya fue discutido antes, el lapso de 180 días no, no será un problema si se adopta la primera parte de la propuesta. Si no se la adopta, solo podemos aplicar las reglas que están vigentes ahora. Si te acuerdas, la primera parte es de prohibir los usos y la segunda es de crear nuevas regulaciones. Entonces, estamos comprometidos en la segunda parte a volver a permitir los usos con mejores regulaciones. Queremos actuar con rapidez, pero sin prisa eh, en la segunda parte, uh, de manera a garantizar un proceso inclusivo y, y, y regulaciones más completas en el futuro. Um, para tener éxito en este proyecto es importante la participación de la comunidad ayudando a establecer el proceso uh, para nuevas instalaciones y ayudando a, ide a identificar los problemas y las soluciones. Um, nosotros vamos a establecer un proceso con varias oportunidades de participación para las partes 2 y 3 del proyecto uh, y nos gustaría saber cómo, cómo podemos hacer un proceso más inclusivo en la aprobación de estas instalaciones. Por ejemplo, quién debe participar del proceso. Podemos llegar a un acuerdo acerca de, de lo que se debe incluir en el proceso de aprobación y cuáles son las diferencias entre los tipos de, refug de refugios y centros de, de recursos. Además, qué hacemos con los problemas que no se pueden resolver con la zonificación. Estas son preguntas importantes y las cuales necesitan tiempo y cuidado um, para ser abordadas. Um, una de las cuestiones que hemos empezado a investigar es el proceso de aprobación de estos usos uh, que no sea a través del uso condicional, porque en general este proceso no puede considerar adecuadamente algunos impactos, uh, como por ejemplo los presupuestos de la ciudad. Esto porque no es el intento del proceso de uso condicional. Y así que no lo podemos hacer legalmente y tampoco la comisión de planificación que aprueba estos usos uh, no tiene la experiencia con este tipo o nivel de, de decisión. Una posibilidad es de crear una zona de superpuesto para estos usos y la idea es de, de no los permitir ahora hasta que alguien uh, los proponga. En este caso, la solicitud pasaría por una enmienda del mapa de zonificación para aplicar la superposición a la zona de base. Uh, eso significa un proceso más completo que requeriría más atención uh, múltiples audiencias públicas y participación comunitaria y involucraría el Consejo Municipal en la decisión. La eh, pregunta rápida. Sí, sí, claro. eh. Con el distrito de zonificación de superposición, ¿nos lo puede explicar un poco más? Porque creo que se, es un poco difícil de entender. O sea, ¿sería un distrito como que existiría a la misma vez de otro que ya existe o suplantaría, reemplazaría el distrito de manera completa? Uh, si entiendes el, el, uh, cómo funciona la zonificación, la ciudad es dividida en diferentes zonas y todo eso. Uh, una zonificación de superpuesto es, es una que añade reglas a esta uh, zona base. Entonces, si, si por ejemplo la zona base es, es comercial, uh, tiene ciertos usos que pueden ser aprobados, son permitidos. Y si tiene una zona de superpuesto, uh, está como permitido la zona base, pero puede añadir a esto uh, si, um, si, si, ¿cómo se dice? Si uh, puede cumplir una, una, un, un otro grupo de reglas. ¿Entiendes? Um, en este caso acá es un poco diferente porque, um, por ejemplo, en la ciudad tenemos... Uh, zonas de superpuesto o para la, la, la, la área histórica no y esto está ahí a todo tiempo es parte de nuestra zonificación en este caso a uh, la zona de superpuesto de superpuesto no no se aplicaría en, eh, por el momento hasta que alguien uh, lo proponga no entonces y ahí uh, sería como una, una enmienda que, que tiene un proceso de audiencia pública con, con la Comisión de Planificación y después con el Consejo Municipal para ser aprobado. Y ahí entonces es que, que las reglas de, de superpuesto se aplicarían. Ok, creo que eso ayuda a entender si sí, para los que están viendo, que puedan entender bien qué significa ese término. Gracias. Nada. Um, me perdí. Ok. Okay. Entonces, uh, volviendo a, a, a la participación pública, eso es muy importante para nosotros ahora porque pretendemos, uh, no pretendemos asumir que, que tenemos todas las respuestas y, y, y, y, y, y, y, y tampoco tenemos todas las preguntas. Uh, sabemos que el código de zonificación no podrá abordar todos los problemas, pero si tenemos en mente todo, todos estos problemas, podemos entonces ponerlos en sus debidas categorías y y empezar a abordarlos adecuadamente. Uh, aquí entonces está la cronología sugerida para la parte 2. Uh, eso es solo un objetivo porque puede cambiar al paso que se mueven las cosas. Uh, el trabajo de participación pública comenzaría después de pasar la primera parte uh, por la comisión de planificación. Um, eso es, es en los pros, próximos meses. Uh, y si las cosas avanzan bien, tendríamos en mayo una propuesta para llegar a la Comisión de Planificación en junio para su recomendación. Uh, esta recomendación de la Comisión de Planificación es un requisito de la legislación estatal para cualquier cambio en el Código de Zonificación y, y entonces es, es, eso es uh, el primer paso de aprobación. Eso también uh, es el primer paso en el caso de, de se aplicar el, uh, la, uh, la zona de superpuesto, porque, porque también es una modificación, de, de, no del código de zonificación, pero del mapa. Uh, de ahí la propuesta pasaría uh, por el consejo municipal, y el consejo tomará el tiempo que, que sea necesario para estudiar la propuesta y hacer, hacer cambios. Uh, al final nos gustaría obtener la aprobación antes del próximo invierno, uh, antes que nos alcance el frío. Y, y entonces la parte 3 um, de la propuesta es... Mejorar el proceso de aprobación de, de refugios temporales y, y en esta parte queremos uh, diferenciar um, los refugios temporales de los refugios de permanentes porque estos usos tienen objetivos diferentes e impactos diferentes. Um, entonces, para lograr mejores procesos para cada uno de estos necesitamos definir las diferencias entre los usos y también crear uh, reglas específicas para cada uno um, y considerar el proceso más adecuado para permitir refugios temporales de manera a no dependernos no solamente de regulaciones temporales. Estas son los que el Consejo ha utilizado en los últimos años para aprobar los, los um, refugios temporales de emergencia. Um, esta parte de la propuesta depende en gran medida de lo que hagan otras ciudades en la región. En noviembre, el Consejo Municipal de Salt Lake City adoptó una acción legislativa solicitando a la administración regulaciones que, que prohíban los refugios temporales hasta que otras ciudades de la región los permitan. Esto se dio en respuesta a la propuesta uh, del refugio temporal aprobado para el invierno como medida de emergencia entre las calles de North Temple y, y Redwood Road, y que no más es que o, otra regulación de uso temporal como solución de un problema más grande que necesita más atención. Uh, entonces, con eso toca considerar que acciones de otras ciudades serían aceptables para que Solex y City comenzara a permitir refugios temporales nuevamente. Um, y este esta tercera parte de la propuesta se sí haría en conjunto al mismo tiempo que la segunda parte, ya que muchos de los problemas son similares. Um, es posible que no tengamos los recursos suficientes uh, para hacer las dos partes al mismo tiempo, pero pero estamos preparados para mantenerlos así o, o, o en separado si necesario. Um, eh, y como ya vimos estimamos la participación pública. Um, inicial en febrero y marzo, uh, para idealmente tener una propuesta en abril. Uh, nuevamente, el objetivo es que se adopte nuevas regulaciones antes o a principios del invierno del año 2022. Y esto es todo de mi presentación. Um, muchas gracias por la atención y, y si tienes preguntas o comentarios, estamos disponibles y... Uh, tenemos aquí el uh, director de planificación, Nick Norris. Uh, creo que también el director de políticas y alcance para personas sin hogar, Andrew Johnson. Eh, y la ger gerente de proyectos en la división de estabilidad de viviendas, Michelle. Bueno, muchísimas gracias, Mayara, por esta presentación, que creo que nos ayuda a entender este tema que, que es tan importante y que es un tema del cual eh, muchos comentan. Um, yo regresé a Salt Lake City después de más de 10 años sin vivir aquí en la ciudad y definitivamente ha habido un auge, un crecimiento en la en la cantidad de personas que viven sin hogar en esta ciudad y sé que es una temática que la nueva alcalde Aaron Hall y su equipo está tomando muy en serio. Así que gracias por esta presentación. Para ayudar a entender un poco más cómo aterrizar esto para los que nos están viendo, eh, ¿cuál es... Eh, hay mucha urgencia, digamos, de actuar, especialmente en la primera parte, porque, digamos, si no se logra codificar, digamos, esto, se podría entonces haber otros refugios temporales que la ciudad no tiene forma de pararlo, ¿correcto? ¿Nos puede explicar por qué es tan urgente esto? Sí. Um, la, la alcaldesa invocó un, un, un uso, o como ya como llamamos, llamamos, un uso, temporal, uh, no, una regula regulación de uso de suelo temporal. Y esto, uh, de acuerdo con el Código Estatal, uh, solo puede existir por, cento, por, por, por el lapso de 180 días. Entonces, no, no hay intención de que eso sea uh, y, y un, un proceso permanente, es una cosa temporal. Um, como uh, esto se fue hecho en octubre, uh, entonces el 180 días se cierra en abril y, y, y el riesgo que tenemos uh, después de, de ese periodo es que, que se haga una nueva propuesta y, y, y, si, y si lo hacen después de los 180 días y, y no cambiamos las regulaciones, um, la división de planificación tiene legalmente que aceptar la solicitud y procesarlo de acuerdo con, con las reglas vigentes y, y, y es muy difícil detener uh, estos usos en, en, el, en el proceso actual, actual de, de uso condicional porque el código estatal también tener, tiene reglas acerca de, de cómo, cómo aprobar estos usos. Y, y, y como había hablado, um, en el estado de Utah um, un uso condicional solo puede ser negado si no hay manera ninguna de, de, de reducir impactos y eso es muy difícil de, de, de, de que se ocurra, ¿no? De comprobar, sí. Um, explíquenos eh, el texto de zonificación, la enmienda al texto de zonificación eh, está ligado o se basa en la propuesta que había para Ballpark? O sea, ¿cómo fue que surge este texto y la idea de plantearse este periodo de tiempo para poder crear un cambio, digamos, más permanente en la zonificación de estos centros? El proyecto de enmienda empezó en respuesta a la solicitud de un nuevo refugio, ¿no? Um, entonces, lo que pasó es que la alcaldesa. Um, empezó uh, in, ese proceso para que, por, para que la división de planificación puede estudiar las reglas mejores, porque como puedes ver en el mapa, uh, las áreas donde se permiten estos usos están muy concentradas, ¿no? en el en, en, en área del centro de la ciudad, entonces no, no, es, no es muy justo en términos de la ciudad, Uh, donde, donde se, se permiten estos usos. Entonces queremos estudiar um, la mejor manera de, de aceptar estos usos en la ciudad. Y, y es también una respuesta um, a, a los impactos que están, que están causando en, a la ciudad el crecimiento de, de, de, de personas sin hogares. Um, eso todo um, es como también una manera, una manera de la cabeza de, de, de, de pedir más atención en la región que, que ellos también cargan parte de la responsabilidad. Uh, um, no creo que haya respondido todo esto. Todo. No, sí, no, está muy, muy bien esa respuesta. Creo que nos ayuda a entender el, digamos, el ímpetu o, o o ese sentido de urgencia que tiene la alcaldía en este proyecto. Es precisamente porque había muchas personas molestas o incómodas o preocupadas ante la idea de otro centro, eh, eh, esta vez en la zona de Ballpark. Eh, ¿Recibieron ustedes muchas quejas, muchas preocupaciones de residentes de ese barrio, de esa zona de la ciudad? Um, voy, a, voy a preguntar al director de planificación. Nick, uh the question is if there was a lot of complaints uh with the new uh proposal for uh the the shelter in the ballpark. Uh the one that's that, that recently that opened a few years ago. No, the one that initiated the the the oh yeah the, there were the there were a lot of neighborhood concerns about having an additional uh facility in that neighborhood because of The other services that are concentrated in that vicinity. Okay. So, nos está diciendo aquí el director Nick Norris que sí si mucha preocupación de residentes de la zona de Ballpark, donde está el estadio de béisbol, eh, que no querían ver otro centro como este porque estaban preocupados de cómo esto está afectando la calidad de vida en esa zona. All right. Thank you for that um, clarification. Bueno, y entonces, eh, esos 180 días están recibiendo comentarios del público. ¿Cómo eh, nosotros, las personas que nos están viendo, cómo pueden comunicarse con ustedes? ¿Qué es lo que quieren saber exactamente de, de, de los residentes de la ciudad? Eh, eh, el proceso de participación pública es, es, más, es, es más que los 180 días. El, los 180, 180 días es para que... que, que, que que hacemos la primera parte del proyecto. Si logramos hacer esto, eh, tenemos más tiempo. Podemos hacer eso con más cuidado y más tiempo después de los 180 días, pero la participación pública es continua. Ahora ya estamos tomando o, o nota de todos los comentarios y, y, y vamos a continuar a hacerlo. Um, el proceso ahora está uh, con la división de planificación. entonces comentarios, preguntas, uh, lo que sea, uh, debe ser um, enviado a, a, a la división de planificación. Um, Nick, are you the contact person for? OK, entonces uh, lo, los comentarios pueden ser enviados a Nick Norris, el director de, de, de planificación. Um, y creo que podemos enviar a todos esto. O, o, uh, no no, creo, no sé cómo, Edgar, podemos incluir, sí, incluir sí, eso. Podemos distribuir sí. un enlace para poder comunicarnos con, con el señor. OK, bueno, y entonces eh, estaba hablando usted que eso no solamente es de responsabilidad de la ciudad, sino que ustedes quieren que otras entidades sea tal vez el condado, el estado otros municipios en torno a Salt Lake City que se involucren también. Eh, ¿Qué les gustaría ver al respecto? O sea, ¿cómo, ¿cómo pueden trabajar más como una región y no que Salt Lake City esté encargado de, de, de, de esta problemática de, que existe? Okay, esta es una pregunta para Nick. <laughs> All right, so um, I was saying that what do you... It was mentioned before that this is not just a responsibility that should be of the cities, but that should be shared, whether that's with the state, the county, or neighboring um, cities. So how do you work with these cities um, or other entities to make it more of a collaborative effort? Because this is a real we have a real crisis. And I think any one of us who live here, you know, we see this. So um, how do you address that? Yeah, I I would agree. It is a real crisis, not just for Salt Lake City, but for our state, really. And. Um, one of the things that we do plan on doing is working through various avenues, whether it be the county or the state or other, um, or with other other communities to do what we can to help, uh, at least have those discussions about how the services are needed everywhere, not just in Salt Lake City, um, and promote, particularly at the state level, helping those other communities with. Uh, addressing the particularly the funding impact that happens um, in order to provide services to our our um, people who are experiencing homelessness to make sure that they're safe and secure uh, to the best we can so far so and uh, the señor Nick Norris que eh, la problemática que existe de eh, personas que viven sin hogar en la ciudad es un, una problemática que no es solo de la ciudad sino de la región y que la ciudad está interesada en comunicarse y, y abrir digamos canales en los que puedan discutir esos temas con el estado, con el condado y con municipios aledaños porque es un tema eh, que debe ser resuelto y afrontado en común, no solamente la ciudad también dice el señor Norris que impacta mucho eh, los fondos de la ciudad, la ciudad se ve eh, gastando muchísimo dinero de los fondos que existen en la ciudad que ya son limitados para este tema. ¿Algo más que quieras añadir about that? Sí, yes, uh, Michelle. Oh, and thank you for joining us. Thank you for having me. Um, one thing that I can say about um, <clears throat> our partnership with the state is that um, cities are cities who host homeless shelters are eligible for funding at the state level for what's called cities mitigation funding. Uh, and what that does is it takes um, funding from cities that do not host homeless shelters and it gives that funding to cities that do host homeless shelters. Uh, and so we are working with the state right now on ensuring that Salt Lake City gets a much larger share uh, of that funding to offset some of the some of the difficulties that can happen in uh, neighborhoods that host homeless shelters, we want to make sure that we have Sufficient uh, law enforcement in those areas. We want to make sure that we are getting more uh, social service resources out to people who may be living on the streets in those areas, just to try to mitigate those impacts and make sure that those become positive neighborhood assets. Thank you. Nos está diciendo uh, Michelle Hoon con el departamento eh, que están en esos momentos comunicando y trabajando con el estado para ver cómo pueden recibir fondos especiales que tiene el Estado para ciudades y municipios que, digamos, están enfrentando esta batalla de las personas sin hogar. La ciudad gasta eh, mucho dinero en esto y se podría recuperar algunos fondos, rescatar algunos fondos del nivel estatal y de esa forma podría haber más presencia policial, por ejemplo, en barrios o zonas donde haya refugios temporales, también servicios sociales para personas que estén eh, viviendo en la calle y también podría incentivarse a otros municipios que puedan acceder a estos fondos y de esa forma querer también ayudar a afrontar esta crisis. Um, another question that I have is obviously, these shelters are so important, and temporary shelters are so important, but what is being done in terms of like more proactively not having people end up? on the streets in the first place. You know, it, a lot of times it's talked about that it's, you know, drug use or mental health. And that may be true in some instances, but it's not always so clear cut. There's many paths that can lead to homelessness and any one of us could be affected by it, especially if we don't have a network of family and friends. I can take that one, All right. <laughs> Nick, if that's okay. <laughs> oh, absolutely. <laughs> <laughs> Certainly. So, Let me so, to take the question real quickly. He a los panelistas que tenemos del departamento, eh, que, que se está haciendo de forma más eh, proactiva para que eh, no haya eh, tantas personas viviendo sin hogar. Sabemos que es muy importante tener eh, refugios, sean permanentes o temporales, pero también es importante prevenir que esto ocurra en principio. Y, y, y, y se habla que las personas que terminan viviendo en la calle es por abuso de drogas o problemas de salud mental, pero no siempre es el caso. Y muchas personas, cualquiera de nosotros, podríamos terminar en esta situación si no tenemos ayuda de familia y amigos si nos vemos en una situación como esta. So, if you could go ahead and explain um, kind of how you're working through that. Yeah, happy to um there is actually a lot of really good movement around this right now and it's actually pretty exciting um we have not seen the level of federal investment in housing that we have ever seen mm -hmm. before than we are getting right now uh this is definitely a city issue it is definitely a state issue but more importantly it really is a federal issue uh, it's happening everywhere in the country We are we're getting more federal investment in housing uh, than we ever have before, and the thing that ends people's homelessness is housing uh, so making sure that people either don't fall into homelessness. Uh, because they don't have the the means uh, to be able to afford their housing or if they do fall into homelessness, making sure that they can really quickly get out of it and get back uh, into into a place of their own so that's really helpful. Uh, and then also at the state level and the governor's uh, uh, proposed budget right now, there's almost I think it's 200, mil or $200 million or two million dollars that have been uh, or that have been tagged uh, potentially uh, for help with affordable housing. So those two things together are really important. Um, there is also a proposal at the county level to call or to start what's called a receiving center. And what that will do is it will take people who are maybe exiting incarceration or people who are having a mental health crisis or something like that on the street, and it will get them instead of just exiting the jail and going to nowhere. Um, it will take them and put them in a, kind of a kind of a different situation where they can they can kind of chill out for a little while. They I'll can. translate what you've said so far, so we don't lose people. Sure, <laughs> Sorry. Um entonces, eh, nos está diciendo eh, Michelle Hoon que en estos momentos a, hay varios, digamos, desarrollos que a ella le parece eh, que la entusiasman bastante. El primero es una inversión federal. Dice que se está viendo una inversión federal mucho más pronunciada que antes. Dice que el tema de personas sin hogar es un tema, una problemática de la ciudad y del Estado, pero que también es federal y es cierto, estamos viendo una crisis a nivel nacional. También vemos que... Eh, pues que es algo que sí que está afectando a todas partes del país. Entonces que hay más inversión eh, federal para que haya más viviendas asequibles. Todos sabemos no, eh, que los precios de los hogares han incrementado, que los precios de los arriendos, de las rentas, han incrementado también en esta ciudad. También hay una propuesta del Estado. El gobernador, dice Michelle Hoon, tiene propuesto posiblemente alrededor de 200 millones de dólares eh, para poder afrontar esta crisis y también el condado está viendo tener centros de, de ¿cómo se diría? Como de acogimiento para recibir personas que están experimentando eh, eh, viviendo en la calle o sin hogar, donde los pueden atender, digamos, atender la crisis que tienen sin soltarlos a la calle. O sea, una forma de que si alguien cae en, en este estado de vivir sin hogar, que puedan regresar pronto a una situación ya más formal. Anything else you'd like to add about that? Uh, no, I think from what I from what I can tell, I think you covered it. Sounds it sounds like you you know some Spanish. So if you want to, <laughs> let me know. Bueno, entonces, eh, creo que eso es muy valioso porque creo que los que están viendo esto seguramente se van a preguntar eh, por qué no se hace más para prevenir que esto pase en primera instancia. Claro, es muy importante tener estos centros y también eh, las personas de, del West Side, me imagino, se, se preocupan, nos preocupamos que estos centros siempre están donde vivimos nosotros, donde transcurrimos nosotros. Hemos un corredor, mencionaron, es el 300 West, el otro mucho más hacia el oeste de la ciudad, pero como dijimos anteriormente, ese es un, un asunto del condado, no debería ser que todos esos centros solo estén en, los, en algunos barrios o sectores de Salt Lake City. Tendrían que estar eh, por, por otros lados. Eh, Mayara, ¿nos podrías eh, brevemente volver a explicar eh, si se, qué pasa si no se aprueba en esos 180 días? Entonces se vuelve, digamos, a square one. Habría que volver a empezar de cero a ver cómo se pueden hacer modificaciones. Um, no exactamente. Pero después del 180 días uh, puede haber una nueva propuesta de, de refugio en, en estas tres zonas, el CGE de 2 y de 3, y, y, y, y entonces la tenemos que procesar y sí podemos trabajar en nuevas regulaciones mientras procesamos un, una solicitud, pero, pero que, queremos dedicar más tiempo y esfuerzos a, a, a una, una solución mejor, ¿no? Uh, y, y, y es más fácil hacerlo cuando no, no tenemos esta, esa amenaza de, de, de, que, de que va a tener otro, otro refugio en un área que un, un barrio que a veces no, no, no, no es ideal, ¿no? Entonces, uh, esos 180 días es solo para que tener, tendremos un respiro, ¿no? Entonces, podemos pensar mejor las soluciones, los problemas, los impactos porque, porque sabemos que las reglas hoy no lo hacen eh, y, y el proceso hoy es, es, es, es, es desafiante, um, no es perfecto. Uh, entonces, el 180 días es solo para, que, para, que, para poner una pausa, una pausa y después vamos a pensar cómo vamos a hacer en el futuro. En el mejor de los casos, tendríamos nuevas reglamentaciones en tiempo para el invierno siguiente, o sea, noviembre, diciembre de este año? Uh, sí, sí. Eso es el ideal. Es, es lo que queremos, que estamos planeando, uh, y, y también eso no, no, no impide que, que el Consejo Municipal uh, adopte otra regulación temporal del uso del suelo como, como hicimos ahí. Entonces, ese, ese, ese lapso de 180 días de prohibir uh, si logramos hacerlo después, mismo que no que no tenemos nuevas reglas, el consejo sí puede hacer un nuevo uh, refugio emergencial si, si sea necesario. Bueno, ¿y cuál es el llamado de acción? ¿Qué es lo que quiere que las personas que vean este foro, este town hall, recuerden? Gonna ask that to Nick. <laughs> Nick uh, he's asking... Uh, What is the call of action here in this meeting, and what we what would you like people to remember and uh, to do from now on? Uh, well, I think for this meeting, um, it's kind of an introductory to the process, right? We know we're going to be having more community dialogue on what is the best way to proceed um, and balance out the. The needs for service providers to be able to um provide the services that our, our uh, homeless neighbors need um but also the the impacts that it that that may have on neighborhoods that host a a shelter and, and how can we make that uh, how can we improve the situation for everybody um I don't think, yeah, I think that's probably it. We know though there's going to be some more um, similar events to this in the coming months, um, so that we can get have a good discussion about the what first, all the January 12th, are. right? January 12th. Yeah the the planning commission is really only going to look at that first part next week. Okay. All right. entonces nos está diciendo aquí el director que eh, el llamado a acción es que eh, podamos entender este proceso eh, de zonificación, lo importante que es, eh, creo que todos nosotros, como dijimos anteriormente, hemos visto cómo ha crecido eh, esta problemática de personas viviendo sin hogar, viviendo en la calle aquí en Salt Lake City, esa es una oportunidad para poder entender cómo la ciudad decide dónde pone estos centros, sean permanentes o o temporales es una oportunidad de poder hablar de nuestras preocupaciones o, o preguntas y también eh, de analizar el impacto que tiene tener estos centros. Las personas sin hogar son nuestros vecinos, pueden incluso ser nuestros amigos y, y nuestros familiares, entonces son también eh, eh, parte de la ciudad, son residentes de la ciudad, aunque estén en la calle, entonces es encontrar como, como ese balance y esto nos da esa oportunidad. Um, anything else you, you would like to add? Any one of you about what you want people to take away from this? Uh, you yo voy a, a volver a decir que eh, el 12 de enero es es una uh, audiencia pública para la Comisión de Planificación que hará una recomendación acerca de la prohibición de estos usos. Es solo la parte una. Uh, en el futuro uh, vamos a tener la parte 2 y parte 3, uh, que, que son de, de nuevas regulaciones. Eh, eh, tal vez esta sea la parte más importante donde, donde las personas quieren participar más. Uh, y, y, y mismo en esta parte de prohibición uh, tendremos una otra audiencia pública con el Consejo Municipal um, más tarde en el año, uh, probablemente eh, en, en unos dos meses. Bueno, Mayara, muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a Mayara Lima, a Nick Norris y a Michelle Hoon eh, de la alcaldía de Salt Lake City. Es un tema eh, que creo que está en voz de todos nosotros. El problema eh, de las personas viviendo sin hogar en esta ciudad, en esta región, es un problema que estamos viendo en todo el país a causa de la economía y los cambios que hemos visto. Esa es una oportunidad de poder eh, dar voz a nuestras preocupaciones eh, sobre este tema que desafortunadamente afecta a tantas personas. Eh, tienen la oportunidad de poder comunicarse con Nick Norris. Nosotros le haremos saber cómo pueden eh, comunicarse con el departamento. Y de nuevo, muchísimas gracias a ustedes. compártenlo con, con sus amigos. Y, y por último, esto es una, como dije, una oportunidad para que nosotros podamos dar voz a las preocupaciones, a lo que nos gustaría ver, porque estos centros son necesarios y, y es importante que haya un balance entre las necesidades de las personas que están pasando por una crisis y las personas que viven en sus casas en sus apartamentos que llevan a sus niños al colegio que a veces se preocupan eh, de la seguridad en esta zona so de nuevo muchísimas gracias soy edgar Zúñiga con westview media y le agradecemos a la ciudad al salt lake community network por este foro tan importante y en español muchas gracias Edgar. gracias a ustedes gracias. feliz noche thank you Bye. thank you